un tema de sobre todo el derecho que está reconocido en el artículo segundo que es el derecho de contar con una representación indígena ante el ayuntamiento y aquí eh, les quiero compartir que estos asuntos, bueno este derecho eh, más que nada se ha dado en el Estado de México en donde, se ha, donde ya está regulada la figura de representante indígena ¿esto por qué? porque el artículo 17 de la Constitución Política Local y sobre todo el 23 del Código Electoral y la ley orgánica municipal vincula a los ayuntamientos a emitir una convocatoria para que las localidades o las comunidades indígenas del, del Estado de México cuenten con una representación ante el ayuntamiento. Y aquí eh, la Defensoría ha hecho una. Pues la verdad, son, son los asuntos que hemos tomado y que se han avanzado en materia interpretativa y que todo ha sido. Este, pues ahora sí, que estos sí son netamente de la Defensoría. Eh, y bueno les voy a comentar dos asuntos primero el, el, la reforma de la, la reforma de la constitución local fue hace tres años la del hace cuatro años se reformó la constitución del estado de México para que se reglamentara el, la participación de una representación indígena ante el ayuntamiento y qué pasó bueno pues se el, las, las, hace tres años las los municipios hicieron sus convocatorias, hicieron sus convocatorias y dijeron a ver, este derivado del artículo 78, necesitamos que ustedes elijan por usos y costumbres a un representante, pues para tenerlo aquí en el ayuntamiento, ¿no? Para que sea la voz de ustedes en el ayuntamiento. Y qué fue lo que pasó? La realidad es que una vez que fueron electos estas estas representaciones indígenas, pues, este, pues ya no se volvieron ya no los volvieron a convocar, o sea, Cumplieron, pero ya no pasó nada. O sea, fue así como de, oiga, licenciada. cuando llegaron con nosotros es como, sí, yo soy el representante, pero no me han llamado a cabildo, no me han dicho, de que se va a tratar mi, mi representación, nada. Simplemente les tomaron protesta, lo tuvieron a la foto de, de Facebook y se acabó. Y ya. Y entonces les dijimos, no, pues eso no se trata de eso, sino se trata de que ustedes tengan una representación efectiva. Entonces, con dos municipios concretamente, acudimos a la sala superior. Este, ¿Qué es lo que demandamos? Bueno, pues aquí se demandó que el representante indígena necesitaba voz y voto en el, en el ayuntamiento porque pues si no es una representación pues que la verdad no tiene ningún efecto, ¿no? Aquí este, lo que se logró, bueno, o lo que se planteó ante la sala pues fueron estos dos derechos dame voz y dame voto, ¿cómo se va, cómo se va a, este, a, pues, a materializar ese derecho a voz y voto? Pues a través de... Eh, de, la, de que, nos, que les convoquen a sesión de gabinete y de que les den las condiciones materiales para el ejercicio del cargo es decir, que tengan una oficina, que cuente con papelería, que cuenten con computadora, que cuenten con una, o sea, una oficina, pues, como cualquier este, funcionario bueno, no son funcionarios, pero bueno, con cualquier oficina entonces, aquí este, la sala superior, nos, el, el análisis que hizo la sala superior es el siguiente dijeron mira nosotros no podemos este, reconocerte el derecho a voz a voto perdón por qué porque tú no eres parte integrante del de cabildo o entonces sea, ahí dijeron sí puede eh, tu representación implica estar ante el ayuntamiento pero no formar parte del cabildo no entonces eh, sin embargo sí si se si se sostuvo dijo ok, hay una este se tiene que convocar sí se tiene que convocar tú no puedes participar con derecho a voto pero sí con derecho a voz y de hecho para que el derecho a voz sea garantizado se te tiene que convocar este, de manera previa a las sesiones del de cabildo y posteriormente que tú acudas ¿no? a esas este, sesiones y que tengas, un, que tengas conocimiento de los asuntos a, a tratar se te tiene que dar un orden del día y tienes tú que participar no o vos tienes que tienes esa facultad para participar entonces este, pues ya fue lo que, lo que ocurrió en esos asuntos se dijo, los de, el, derecho, el representante indígena tiene derecho a, tener, este, a ser convocado a sesiones de cabildo y aparte a que el ayuntamiento le garantice las condiciones materiales para el ejercicio del cargo. Entonces, de alguna manera, este, este esos asuntos hicieron efectivo este derecho de representación indígena que se encuentra reconocido en el artículo segundo, apartado a fracción octava de la Constitución Política Federal. Y bueno, ahora otros asuntos súper interesantes que se dieron en el marco de hace tres años, en los inicios de la defensoría, que de hecho este, son de los primeros asuntos que llevamos, son de los, de los primeros días que llevamos. Entonces, aquí este se planteó lo siguiente. Ay, no, es que me estaba. Si sí, es que si no me voy a. Ok, este, espero que no les dé mucho calor, que no. Es que aquí se siente muy frío. Perdón, eh. pero bueno, este, el otro de los asuntos que llevamos fue el de la representación indígena en municipios pluriculturales, que significa que de los municipios en ocasiones no nada más hay un solo pueblo indígena, ¿no? no nada más está un pueblo indígena y ahí está nada más sentado en, en esa área del municipio, sino que hay diversos pueblos indígenas. Ese fue el asunto del, de Toluca, en donde eh, nosotros hicimos valer que el representante, bueno, había, aquí el asunto fue así, había dos personas que querían ser representantes indígenas uno, bueno, los dos cumplieron con todos este, los, los requisitos que establecía la convocatoria pero al final el ayuntamiento nada más reconoció a un solo representante no, no decía por qué, ni o se no daba los motivos que son, eso no es otra cosa más que la motivación y la fundamentación ¿no? para negarle ese derecho entonces nosotros impugnamos ante la sala regional ¿no? esa situación e hicimos valer <risa> Hicimos valer que este que en municipios pluriculturales se necesitaba más de un representante indígena ¿Y cuál fue el criterio de la sala regional Toluca? En la, la sala regional nos dijo, puede haber tantos representantes indígenas como comunidades o como grupos indígenas en el municipio Es decir, no no se tiene que, este, que se a nada más a un representante Sino que puede haber los que sean necesarios, ya sea por comunidad o por grupo indígena Ahora, tuvimos otro asunto también. Como saben, eh, hay, la población que se, que, se, que se encuentra localizada en el Valle de México, pues hay muchísima gente que son, migra bueno, que son migrantes, ¿no? o sea, que, que venimos de otras entidades federativas, pero que por cuestión de trabajo tenemos que estar aquí residiendo en la Ciudad de México. Es una realidad. ¿no? Entonces, este, el Valle de Chapo Solidaridad eh, fue uno de los municipios que se conformó de esa manera. ¿no? Eh, es un, fueron terrenos que se dieron este, en la época de Salinas y ahí llegaron gente de todo el, de todo el país a poblar ese, ese municipio ¿Qué pasó? Bueno, pues en Valle de Chaco la realidad es que mucha gente de, la, de, la, de los residentes de allí son gente de comunidades indígenas En Valle de Chaco está la particularidad de que hay 48 pueblos bueno, integrantes de pueblos de comunidades indígenas ¿Y qué fue lo que dijimos? A ver, nosotros le planteamos ante el ayuntamiento allí es impugnamos la omisión del ayuntamiento de emitir una convocatoria para la elección de representante indígena. La ahora sí que el, el argumento principal fue que eh, si bien, o sea, háganle cuenta que cuando se va a elegir o cuando se va a emitir una convocatoria para representante indígena, los ayuntamientos hay, hay un como hay un una, en la gaceta del Estado de México hay una hay, está, está señalado concretamente qué municipios están considerados como indígenas Valle de Chalco no está considerado indígena porque es un, donde llevan nada más a residir. Entonces lo que nosotros planteamos es, a ver, la realidad de Valle de Chalco es que nosotros necesitamos una representación porque somos 48 grupos indígenas residiendo aquí. Entonces impugnamos esa omisión del ayuntamiento y se dijo que como tú eres migrante indígena, o sea, bueno, no migrante, bueno, sí, sí, sí, no me gusta la palabra de migrante, pero ha tenido que por las condiciones económicas de venir aquí pues tú tienes el, tienes el derecho a una representación y ahí nos dio la razón tanto el Tribunal Local como la Sala Regional eh, Toluca nos dijo en, población, en municipios con población indígena migrante los ayuntamientos deben proveer, prever también la representación indígena entonces son dos avances que se tuvo primero, en el primero que se los convocara a, a las sesiones de cabildo ¿no? y que pudieran participar con derecho a voz Segundo, que se les dieran las condiciones materiales para el ejercicio del cargo. Una computadora y todas las condiciones para que pudieran ellos estar ahí. Tercero, en, población, en municipios con población indígena, pluriculturales, cuando tienen más de, una, más de un grupo indígena, es obligación del ayuntamiento emitir convocatoria o prever la participación de cada grupo indígena o comunidad indígena. Y Valle de Chaco, cuando hay, este, hay municipios con población migrante se debe prever también una representación indígena. Eh, ahora los asuntos que recientemente se están llevando en la, en la defensoría, porque bueno eso fue hace tres años, ya ahorita hay nuevas, hubo una elección de este, hubo una nueva elección de presidentes municipales y todo eso. Sí, perdón. Bueno yo tengo una duda porque este, en donde yo estoy trabajando eh, pues tenemos apenas identificados eh, familiares, bueno, familias que provienen de 16 estados de la República. Todavía no hacemos este desglose de, de qué exactamente, pueblos y todo eso, ¿no? Nos falta todo el trabajo. Este, pero entonces en esta en este, bueno, temática se puede realmente hacer todo este proceso que está haciendo usted para esta representación de, de esas familias que provienen precisamente de los lugares originarios aparte muchos son hablantes, o sea, ya sea de Nahuatl, otomí, perdón, o totonaco, o sea, ya uh diversos. -huh. Entonces se puede hacer esa igual ese proceso como lo hicieron ahí en Valle Charco? Nosotros como defensoría nada más llevamos la licencia legal, lo que nosotros hicimos fue el estudio del contexto, o sea, volvemos al, bueno, volvemos a lo que les comentaba, yo en lo particular he notado que mi función no es tanto lo jurídico, así o sea, sí lo jurídico pero ese es un 50% o un 40%, lo demás es estudiar cifras, contexto, yo me puse a estudiar cómo se formó el municipio, ¿Quién, este, es para bueno, de que esas es, habían sido terrenos que habían dado en la época, del cambio de de y con el programa Solidaridad, luego eh, analicé eh, las cifras que presenta el INEGI, qué población indígena hay, y luego más la información que me daban mis asesorados entonces se armó así una, digo, no sé cuántas páginas pero sí algunas páginas consistentes en el contexto de todos modos nosotros cuando lo planteamos estamos eh, nosotros sí, eh, como estrategia legal lo que hacemos es eh, sí señalar cuál es la realidad social de, de ese municipio pero la realidad también está en que el órgano jurisdiccional es el obligado a, a, a llevarse de esa información entonces nosotros propiamente no llevamos el proceso de información, de, de contar las, las familias que, que forman parte. Eso realmente ya están en cifras oficiales y lo que hacemos nada más es un tema de investigación. Lo planteamos en la demanda y ya cuando el tribunal va a resolver, ya el tribunal pide información, porque él está facultado. Yo como defensor no soy, no puedo pedir un requerimiento, no puedo este, no puedo hacer eso. ¿no? Digo, yo lo hago con con base en las cifras oficiales que están en las páginas pero nada más no estoy facultada, no, no, no estamos facultados para eso. Entonces, lo que hace el tribunal, para el momento de resolver, el tribunal está obligado a tener el contexto integral de cualquier asunto. Si te hace falta alguna prueba, tú vas y la, como tribunal la piden los tribunales y dicen, ah, mira, hacen un acuerdo de requerimiento y ahí requieren cierta información y ya con base en todos esos requerimientos y esa información van a emitir una sentencia. Entonces eso fue lo que nosotras hicimos, o sea, un proceso de estudio social, histórico, y luego ya hicimos la parte jurídica de por qué es discriminatorio que no se previó una participación indígena, y luego ya resultó favorable, pero básicamente en el apartado de la del estudio, eso lo analizó el tribunal y ya hizo requerimientos y todo, porque eso, eso, ya, es o sea, eso ya es trabajo de ellos, pues nosotros nada más hacemos la parte de investigar con las fuentes que tengamos. La realidad también es que en la Defensoría, este, y también en, en mi caso particular, pues tienes que, tienes que hacerte una, vibro, una bibliografía básica en etnografía, una bibliografía básica en, O sea, yo voy a hasta las, las librerías donde con este, textos que son así como muy especializados en grupos indígenas, pues ahí me vienen comprando libros, ¿no? Porque es la... Que yo, yo lo necesito para mi contexto en las semanas, porque si no, si yo no nada más así de, oye, yo quiero mi representación, no, pues es muy difícil. O sea, la verdad es que sí tienes que tener un poquito de bases para plantearlo en el tribunal, y ya el tribunal, con todas las facultades que tiene, ahora sí realizar una, este, un requerimiento para saber este qué tiene que... cómo va a resolver, ¿no? Y ya sobre la información, resuelve. Pero eso fue el proceso que llevamos en ese municipio concretamente. Sí. Y bueno, ahora lo que está pasando, un fenómeno muy curioso, es que en el Estado de México ahora... En estas nuevas elecciones de representante indígena, ya que eh, los ayuntamientos últimamente han puesto requisitos para participar como representante indígena, ya les han dicho, a ver, tú tienes que traer la credencial de elector. Tienes que traer una carta de no antecedentes penales. Tienes que tener una carta de residencia. Este, yo voy a ir a, yo voy a decirte cuántos son tus asambleas y las asambleas se van a celebrar el domingo 19 a tal hora y para participar en tu asamblea vas a traer tu credencial de elector. y vas a traer, o todos esos requisitos. Nosotros hemos impugnado eso. Llegaron con nosotras y este, y nos dijeron, oye, mira, está pasando esto. Leímos las convocatorias. Y nosotras determinamos que es un tema una violación a la libre determinación, porque anteriormente no era así. Ahora entiendo que es porque, como ya el tema indígena está un poquito más posicionado en, en, en, en, el, este, en, pues, la, en la agenda del, del gobierno y todo esto, ese es un, es un detallito que ahora sí ya está como muy interesados y ahora sí si quieren intervenir un poquito en el tema de las comunidades. Entonces, nosotras planteamos este asunto de la sala Regional, fue un asunto de Almoloya de Juárez. Y hay una resolución muy reciente, de un mes, mes y medio, más, no, muy medio, pero, en donde nos dijeron, a ver, el ayuntamiento no está facultado para intervenir en las asambleas, porque hagan de cuenta que ya las asambleas las querían este, organizar el ayuntamiento, ya que decía este, decir, este, pues yo voy a ir y yo voy a dar fe. Entonces el ayuntamiento, el, la sala dijo, no, tú tienes que dejar que las comunidades bajo su sistema normativo, como ellos, organizan. Vas a recibir el acta y vas a decir: ¿no? es un de tal y es el representante. Vas a, vas a checar nada más que haya cierta representatividad, porque tampoco, luego, la claro, realidad que también hay mucha gente que luego puede ser este, puede un poquito de trampa, ¿no? Entonces, sí, dijo la SARSIMA con ciertos parámetros para que se vea la representatividad de esa figura, de esa, de esa, de esa persona que pretende ser representante indígena. Entonces, este, pues, eh bueno, eso fue lo que sostuvo que no debe estar ahí el ayuntamiento y que eh, tampoco debe de fijar los requisitos para participar a cada uno de los aspirantes no debe de fijarse porque también eso es parte de la, este, de la libre determinación entonces nada más se sostuvo esa, esa, esa situación ¿no? de, que, de que el ayuntamiento nada más tiene que estar facultado de emitir la convocatoria y que las comunidades ya lleven sus actas y ya de, ver si es representativo o no y darles ese nombramiento nada más no, no debe intervenir